Amigas, amigues, querides, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gusto de saludarles otra vez desde aquí, desde nuestro espacio de trabajo en YouTube, en este magnífico y nuevo mes que estamos iniciando, que es el mes dedicado a Sofical, desde Fundación La Bomba de Miel. Les damos la bienvenida. Eh, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias como siempre por las devoluciones, por las opiniones, por tanto, muchísimas gracias, es un placer para nosotros y especialmente en este mes, último mes de las propuestas MES, que nos han tenido, bueno, estudiando, investigando, percibiendo, um, en primer lugar, nuestro queridísimo y amado Joseph Boyce, luego nuestro queridísimo y amado Marcel Duchamp, nuestro queridísimo y amado Andy Warhol y ahora nuestra queridísima llamada Sofical. Vamos a estar en este mes dando cierre entonces a esta propuesta que ha sido eh, el centro, el eje durante el año 2022 y que eh, bueno, termina como broche de oro con Sofical en este 2023, ya eh, también haciendo base para lo que va a ser nuestra escuela virtual para transartistas, la bomba de miel y que eh, venimos investigando, expandiendo y trabajando de muchas maneras colectivas, diversas, con ustedes desde, eh, bueno, todas estas propuestas mes. Eh, vamos a estar entonces hoy presentando lo que va a ser el mes sofical. Estoy aquí con mi querida hermana Carlota Reina. A ver si estás por ahí, Carlo, para que... A ver, estás por ahí. ¿Cómo andás, Fabio? Estamos acá para presentar a Sofical, que la verdad que ya estábamos ansiosos de presentarla. Eh, sí, venimos eh, con la ansiedad desde el primer momento en que dijimos que, bueno, Sofical iba a ser parte de este mes, ¿no? Eh, básicamente porque nos es muy atractiva en torno a todo lo que venimos trabajando con eh, la fundación y en pos de la escuela. Eh, Sofical, bueno, es una artista que tiene una enorme complejidad que se ha ido desarrollando en su obrar eh, como operatorias, como formulaciones y sin duda también como programaciones eh, condensando y de alguna forma ¿no? también catalizando todo lo que hemos venido viendo y que ella conoce muy bien, ¿no? En relación a Joseph Boyce, a Marcel Duchamp, al mismísimo Andy Warhol Teníamos muchos deseos de llegar a Sofical porque sabíamos que aquí, bueno, íbamos a ya estar en un estadio de comprensión De unas cuantas cosas que eran apenas unas pocas ideas eh, Cuando recién empezamos con todo esto eh, a principios del año pasado y bueno, nos eh, daban muchos deseos, muchas ganas de llegar aquí, ¿no? Y, y bueno, ya o sea, poder haber transitado, aprendido y poder proyectar, ¿no? Todo lo que se viene para este 2023 específicamente con la escuela, con la escuela para transartistas. Así que nada, estamos muy contentos, contentos y además entusiasmados, ¿no? Porque eh, aparte, ¿no? Como sumándole a todo eso, siempre nos entusiasma mucho Sofical porque nos encanta, ¿no? Nos encanta, nos gusta lo que hace, nos gusta ella, y no porque seamos fanáticos, porque también tenemos muchas críticas, ¿no? Tenemos unas visiones críticas también fuertes sobre Sofical, pero como artista... Eh, que bueno, podemos entenderla claramente como contemporánea y hoy por hoy, ¿no? En sus obras actuales, como trans, eh, en ese sentido, ¿no? Como trans, como postcontemporánea, bueno, no, nos interesa y nos atrae muchísimo. Eh, Carlos, ¿cómo venimos eh, con todo este.? proceso de los meses para llegar a Sofical también en torno a eh, nuestros tiempos dentro de la bomba de miel. Eh, ¿Cómo han sido estos planes y cómo estamos llegando al hoy con Sofical? Eh, bueno, estamos llegando ya, eh, habíamos planificado que íbamos a terminar el año pasado, pero bueno, <ríe> todos nuestros planes siempre son fallidos y la verdad es que bueno, este término MES eh, no es un término temporal, es un término atmosférico, volumétrico, en el cual vamos percibiendo y, y obrando a medida de lo que vaya surgiendo y necesitando cada estadio el que, va, que vamos atravesando para poder crear la escuela virtual La Bomba de Miel. Recordamos que todas estas propuestas MES es una propuesta que hemos creado desde la Fundación La Bomba de Miel para hacer de manera eh, colaborativa, eh, ir definiendo y entendiendo qué va a ser esta escuela virtual para transartistas. Y, y bueno, la verdad que, que todas las propuestas MES se han ido modificando, han sido todas muy distintas, se han ido complejizando, se han ido ampliando, y todo esto gracias a la colaboración, a la participación, a los comentarios y, a, bueno, y, al, y al seguimiento de, de muchos... Eh, bueno, de todos los que nos vienen acompañando y residiendo eh, de manera virtual en estos distintos obrares como el de Andy Warhol, Joseph Boyce, Marcel Duchamp y ahora Sofical. Eh, así que bueno, damos por inicio este mes, que no necesariamente, repito, tiene que ver con un mes cronológico, pero que bueno, que generalmente tratamos que así sea, donde vamos a estar presentando esta, todas las propuestas alrededor de Sofical que siempre son ocho y que, que, bueno, que hoy esperamos poder contárselas, aclararles y, y siempre de decirles que cualquier eh, inconveniente, situación, interés, estamos totalmente abiertos para escucharlos y poder encontrar la, la mejor manera para que todos podamos participar y, y compartir estas experiencias y aprender entre todos eh, lo que vayamos como percibiendo que necesitamos los transartistas para, para hacer arte hoy. Me encanta, me encanta hablar de esta cuestión del tiempo volumétrico, ¿no? De que, eh, ¿cómo consideramos esta denominación mes? Y también, ¿cómo nos venimos manejando, deconstruyendo nuestras propias primeras ideas, ¿no? Que fueron muy rígidas en algún punto, y que luego, bueno, han ido de a poco haciéndose eh, a los eh, modos reales ¿no? que han ido apareciendo con el trabajo de la fundación. Eh, eh, bueno, vamos directamente con Sofical, que tenemos mucho para hablar, tenemos mucho para presentar, va a ser un mes complejo, creo que uno de los meses más complejos en, en torno a los meses anteriores. ¿Qué opinas, Carlos? Eh, yo creo que sí, porque, porque bueno, es, siempre les comentamos que nuestros procesos de pensamiento y creación eh, van siendo estos, estos vuelos migratorios, y, y como todo vuelo migratorio va, va tomando más, más dimensión, más escala, se van complejizando, también lo, vamos llegando a, a propuestas más concretas, más afianzadas, y que bueno, que eso también corre un peligro, que es el gran peligro de estar, de, de auto-mentirnos. Men <risa> y, y bueno, y también de, de, de reducir, de volver a procesos reductivos. Entonces, bueno, me parece que el gran desafío que vamos a tener con sofical es no repetirnos, no reducir, tratar de seguir ampliando y de seguir complejizando y, y, y, y, en, y mirando constantemente nuevas perspectivas para seguir entendiendo el, la manera en que los transartistas producen, circulan, inscriben, y ayer hablábamos en un encuentro en YouTube de cómo van a perdurar los transartistas en el tiempo. Y bueno, yo creo que nos, nos toca ese desafío con Sofical, que es el, la vuelta a ese vuelo migratorio, y ya como cierres, ¿no? Y, y conclusiones que nos vuelvan a un nuevo estadio y que ojalá después también nos, nos auto-hackeemos y nos volvamos a poner en revisión y que esto sea siempre la, las dinámicas con las que nos enfrentamos a, a pensar la realidad para poder estar siempre eh, siempre dialogando con, con el futuro, que siempre decimos que en realidad siempre, tiene, siempre se está dando en este presente siempre acelerado y continuo. Sí, y muy eh, real, ¿no? Siendo eh, algo muy, muy real, como ese presente acelerado continuo. Pensaba mientras te escuchaba que, bueno, también llegamos, ¿no? A un eh, mes sofical, en una atmósfera sofical, con, bueno, nuestras propuestas que... Eh, han sido intermedias de estas atmósferas eh, que, bueno, entre, ahí lo vemos en el gráfico, ¿no? Entre la atmósfera de Ullamp y la atmósfera Warhol tuvimos el snapshot y entre eh, la atmósfera Warhol y la atmósfera sofical vamos a iniciar con la segunda parte del spam. Eh, luego, bueno, vamos a tener una última parte, después de pasar por todo el host de net eh, en atmósfera sofical vamos a tener una parte, ¿no?, eh, relativa al hacker, eh, que, bueno, se, es la parte compartida, eh, la zona compartida con Marcel Duchamp. Eh, estaba pensando, ¿no?, mientras te escuchaba también en cuanto eh, que Sofical nos va a traer en relación a todo esto que hemos venido hablando estos días y que, por supuesto, eh, está eh, muy directamente relacionado también con todo lo que viene pasando con estas atmósferas y estos meses, ¿no? El mes eh, de eh, el mes Duchamp, el mes Warhol y el mes eh, el primer mes que fue el mes Boys, ¿no? Eh, específicamente me refiero a que en estos días anteriores, y para quienes no, no, lo, no lo hayan visto y aprovechamos de invitarles, hemos estado trabajando con eh, lo que llamamos PAMQ, que es eh, nuestro cerebro motor dentro de la bomba de miel Pensándonos, repensando nuestro trabajo públicamente Lo hemos estado haciendo aquí en vivo también en YouTube Han quedado los videos, les invitamos a verlos Si les parece eh, que puede ser interesante eh, Creemos que lo es Y creemos que lo es específicamente también para dar inicio a esta O una especie ¿no? de, de intervalo entre lo que fue el cierre del spam Warhol Y lo que va a ser este, esta apertura, ¿no?, ya con el meso fiscal eh, Estábamos hablando un poco en esos Q eh, respecto a todo esto, ¿no?, de la trascendencia, de cómo programar, de cómo generar una interacción, ¿no?, de negociación con los sistemas, con los mercados del arte, que nos permitan de muchas formas, la mayor cantidad posible, ir eh, generando, ¿no?, eh, alternativas de eh, existencia y también de eh, quedar, ¿no? De trascendencia, de perdurabilidad en eh, todo esto que el arte hoy está viviendo, estamos viviendo, ¿no? En el arte postcontemporáneo de una manera muy eh, acelerada, muy, eh, bueno, abrupta, ¿no? En los modos de existir las cosas por apenas unos segundos y luego desaparecer para siempre. Sophie Kahl es una de las artistas que mejor ha entendido esto desde la última postmodernidad, ¿no? los últimos años 70, y que lo ha ido atravesando eh, de una manera muy personal, de una manera muy, um, diría yo que... Eh, muy reflexiva dentro de sus propios procesos, ¿no? que son procesos bastante particulares, ya los vamos a ver durante todo este mes. Eh, ella ha ido entendiendo ¿no? que el arte cada vez se iba a acelerar más a partir de los años 70, que eso iba a implicar que los artistas cada vez estemos más eh, fuera de los lugares importantes del arte, que cada vez seamos más prescindibles y que de muchas maneras, a su vez, también eh, tengamos que encargarnos de la gran mayoría de las cosas que nos parezcan importantes y que deseemos, necesitemos, queramos que trasciendan, ¿no? Soficial es un artista que entendió esto, que entendió que, por ejemplo, hacer exposiciones cada vez iba a ser una actividad más efímera que cada vez aunque esas exposiciones fueran en lugares muy importantes, en, por ejemplo en museos de primerísima línea del mundo del arte internacional, eh, cada vez iban a pasar más rápido a lo olvido, y eh, bueno, trabajó ¿no? desde aproximadamente mediados de los años 80 con toda esta noción que fue de a poco aprendiendo en su propio proceso, ¿no? en su propio ir sobre el mundo del arte actuando profesionalmente y empezó a trabajar con libros, ¿no? Libros que son su ámbito de trascendencia, que son su ámbito de programación en torno a sus ideas para que queden, para que resistan, para que, bueno, lo que hablábamos un poco en estos días en estos Pam-CU, para que puedan enfrentar de una manera creativa y también de una manera... Eh, que sea positiva esto de la obsolescencia programada, ¿no? Que hoy por hoy eh, la estamos viviendo también en el arte, los artistas en general. Bueno, un poco como introducción, ¿no? Pero mmm, abriendo básicamente este, este mes que va a traer muchas cosas. Acá lo estamos... Eh, viendo, ¿no?, en comparación en el, en el mundo, digamos, de estos meses que han sido en este gráfico, ¿no?, eh, estos meses en Fundación La Bomba de Miel, y que, bueno, acá podemos ver, ¿no?, cómo se han ido dando y cómo llegamos hasta Sofical y qué es lo que va a pasar, ¿no?, va a pasar Spam, va a pasar eh, el mes Sofical en sí, ¿no?, que va a tener que ver, eh, con algo más relativo a la residencia, al host de NET, y luego de hacker que va a ser un cierre que vamos a hacer de todo esto. Pero me gustaría que seguramente con mayores precisiones eh, lo cuentes vos, Carlos, por favor, help me. <risa> eh, No, bueno, lo que quería aclarar de todo esto que venís contando acerca de Sofical y cómo la vamos a estar eh, transitando... Eh, que todas estas palabras que parecen extrañas como snapshot, spam, hacker, bueno, y todas estas gráficas se han ido construyendo a partir de todas estas residencias que hemos ido realizando y que nos han permitido entender que eh, son, son transiciones y juegos y dinámicas y metodologías creativas para poder ampliar, se me cortó la luz... Acá estoy de nuevo, perdón. Bueno, eh, la doctora. Ay, perdón, yo, estaba, yo te estaba hablando, pero estaba sin micrófono. No, que te sí. decía que no había ningún problema, pero que yo no te, no te, no te terminaba de ver. Ahora sí, ok, adelante. Bueno, eh, que todos estos estadios nos permiten ir haciendo estas metodologías y juegos para poder autodesafiarnos a nosotros y tratar de, de mirar las cosas desde distintas perspectivas. Entonces un poco hacia todas estas transiciones nos permiten ir atravesándola, por ejemplo, a Sofical que vamos a estar eh, atravesando su obra de modo spam, que vamos a estar analizando cómo circula ella y vamos a tratar de generar una dinámica o un procedimiento para poder analizar esto. Después vamos a estar viendo el mes fiscal, que va a ser la residencia, un poco más eh, extendida, de 15 días, que generalmente ahí eh, el juego es un poco más amplio y revisamos todo el material que tenemos en torno a la biblioteca, el archivo, los viajes, y bueno, varias, varias cuestiones que nos permiten sumergirnos también y, y percibir nuestros propios obrares individuales como artistas y compartirlo en residencia. Para ya terminar en este estadio hacker, que siempre estos estadios, eh, snapshots, spam y hacker son estadios de transición, donde vamos a estar también entendiendo cómo ella se inscribe en la realidad y cómo transforma a nivel social el, el, los distintos sistemas. Eh, así que bueno, eso para aclarar, si querés, podemos ir eh, a atravesar las distintas propuestas, las ocho propuestas y contarlas brevemente. Que te las muestro por acá, sí. Fabián, si querés. Sí, me parece que vamos ahí, que eh, va a ser un poco más amplio, ¿no? Nos va a permitir ampliar todo esto que estás diciendo, que está buenísimo, ¿no? Como introducción para poder ya meternos específicamente en lo que va a ser, ¿no? Puntualmente cada una de las ocho propuestas del mes, del mes SOFICAL. Bueno, eh, las... De las ocho propuestas de La Bomba de Miel, siempre les contamos que son espacios eh, diversos que nos permiten a nosotros reflexionar de manera transversal sobre la escuela virtual La Bomba de Miel que se está construyendo, está en plena creación, y lo hacemos a través de estas propuestas eh, MES. En Toda la, la propuesta MES eh, la hacemos a través de esta noción de residencias virtuales, donde hospedamos en los distintos obrares de distintos artistas. ¿Qué, no, ¿Qué implica esto? Es que no solamente los vamos a estar estudiando, sino que vamos a estar compartiendo sus visiones, sus maneras, percibiéndolas para nosotros también entender nuestras propias producciones, nuestras propias maneras de transitar, nuestras propias maneras de hacer arte. Esta residencia virtual se desarrolla en un nodo en Instagram, que es Host Net ahí podrán ver varias otras residencias que se han hecho, que se hacen en distintos formatos, tenemos residencias virtuales donde hospedamos en el obra de distintos artistas, también realizamos residencias virtuales en torno a viajes, y bueno, y ahí y pueden ir viendo las distintas dinámicas, las distintas eh, bueno, eh, propuestas que hubo a lo largo del 2020-2022. Bueno, esta propuesta... Sí, adelante, adelante, perdón. No, amplia, amplia. amplía. Que me parece interesante, ¿no? También eh, decir que, bueno, siempre en estas propuestas, estas son los puntos de partida, ¿no? Estas son las bases, así arrancamos, eh, y luego también eh, estamos abiertos a que se vayan dando algún tipo de modificación, ¿no? Eh, nuestras propuestas tienen esa flexibilidad. Esto decirlo porque, eh, bueno, seguramente que con Sofical también va a ir ocurriendo, ¿no? Que nos vamos a ir cruzando con ustedes con muchas cosas que van a ir apareciendo. Sofical es realmente muy atractiva, ¿no? Para ir generando todo tipo de, de transversalidades sobre esto mismo que estamos planteando. Así que desde ya, eh, bueno, contarles, ¿no? Que estas son las bases de nuestra propuesta MES que luego estamos abiertos ¿no? a que ustedes eh, nos, eh, eh, a que, bueno, trabajemos juntos y podamos expandirlas hacia donde tengan que ir, hacia donde puedan ir, hacia donde percibamos de venir, y que además de todo esto, bueno, con todo gusto, ¿no? también eh, nos va a servir para seguir pensando la escuela eh, más allá de lo que nosotros podemos ir imaginando ya de este oficial. Eh, también contarles que la residencia virtual es una propuesta que se da a lo largo de todo el mes, eh, y va a incluir estos, estos distintos estadios. Pero la residencia virtual concreta que se va a dar en Hostnet, es es, la hacemos más cortita, es más intensa, de 15 días, eh, y bueno, y tiene como esta dinámica también de compartir con otros residentes. Pero toda la propuesta MES también se la entiende como una residencia completa, completa virtual, donde vamos a estar presentando, compartiendo todo el material, siempre es eh, de manera abierta, acá por YouTube, por Instagram. En Instagram tratamos de hacer, eh, tratamos de acortar nuestros <risa> nuestro YouTube, que por lo general son como de dos horas, así que ahí hacemos como fragmentos para que puedan ir eh, con, compartiendo toda esta creación de la escuela virtual eh, de distintas maneras y de, bueno, algunos lo harán de manera más corta, otros podrán investigar un poco más y, y distintos. Tratamos de generar esa posibilidad de distintas lecturas y de acercamiento en torno a las, a las ocho propuestas. Bueno, ahí me gustaría agregar que entonces les invitamos a residir a ¿no? esta residencia virtual que es eh, un espacio de trabajo eh, absolutamente digital, virtual en Instagram, que eh, desde ahí se expande ¿no? a YouTube, se expande seguramente que a WhatsApp, eh, se expande siempre en el ámbito virtual. Nuestra propuesta, nuestras propuestas son siempre 100% virtuales. Esta residencia entonces... En ese sentido es a venir a compartir y nosotros además hablamos de prosumir, ¿no? de producir y de consumir en el mismo punto ¿no? que eh, para nuestro espacio de trabajo es este, eh, hemos encontrado ¿no? este maravilloso ámbito que es este perfil de Instagram que hemos llamado HostNet. Desde aquí, no aquí bueno hemos ya, Ido realizando varias residencias, varias experiencias y va quedando, bueno, aquí por supuesto un registro que pueden, en todo caso, si necesitan eh, ver un poco más, eh, vayan a este entonces perfil hostnet y bueno, vean allí, ¿no? A ver cómo hemos venido trabajando este tipo de propuestas, este tipo de residencias virtuales. Por supuesto que además estamos abiertos a que... Eh, se comuniquen con nosotros, nos pregunten, eh, se saquen todas las dudas y que ojalá puedan participar porque realmente este eh, Hostnet eh, Sofical va a estar imperdible, ¿eh? va a estar realmente muy bien. Así va a ser, Fabio. Bueno, todas estas residencias virtuales y todo este, este mes, cuenta con eh, el aporte y el acceso a la biblioteca virtual de La Bomba de Miel, que, donde compartimos todos los libros de Sofical que tenemos, y que en el caso de Sofical están al, son alrededor de 22 libros, 23, eh, 23 libros, y después tenemos una gran colección de libros eh, traducidos por Fabio Di Camosi, por vos oh, Fabio, donde te has tomado un gran trabajo, creo que en el 2014, de traducir varios libros de Sofical que tenemos en inglés y en francés, y que también van a poder contar con esas traducciones. Eh, ¿Cómo compartimos estos libros? Eh, por lo general les, les eh, sugerimos que elijan tres eh, para unas primeras lecturas antes de las residencias, que para que puedan ir a, eh, desde ya, de manera muy intuitiva, elegir algunos libros y ver cómo los pueden ir, y se van acercando a la noción de, eh, de las de la propuestas de los libros para el de Sofical. Eh, por el otro lado, contarles que los leemos de manera random, eh, para nosotros esta es una manera de entender lo que es la poslectura, esto de interpretar cómo, cómo leemos ahora en una era digital, y a través de, por ejemplo, este espacio de residencia virtual, o pues lo hacemos así, de manera random, donde de manera, de, muy, de manera aleatoria vamos tomando lecturas, y a partir de eso vamos generando debate, eh, y ampliando todas nuestras percepciones, y, y, y entendiendo también nuestros propios obrares a partir de todas estas lecturas que vamos generando. ¿Querés compartir un poco más eh, acerca de los libros de Sofical Que en este caso tienen una... Eh, bueno, son bastante particulares porque ella... Eh, también es su manera de operar, de circular, y de inscribirse como, como artista en, en este mundo lo cual tienen como también toda una complejidad que es muy interesante, si quieres compartir, Fabi. Sí, está buenísimo porque hemos llegado eh, después del mes Boyce, el mes, Boys, el mes eh, Duchamp y el mes Warhol, a una instancia de mes sofical donde los libros eh, cobran otro eh, sentido, ¿no? Se les suma, al sentido que ya tenían los libros que venimos trabajando, estudiando y demás, dentro de las propuestas mes anteriores, se le suma el hecho de que estos libros son libros eh, obra, ¿no? libros obrar, libros objeto, libros objetos de arte, eh, que están dados de una manera masiva, digamos, no son libros de artista dentro del formato, plástico, ¿no? Con el que entendemos regularmente dentro de los mercados y el post-academicismo, ¿no? Eh, al libro de artista, sino que estos son libros de editoriales, libros eh, publicados masivamente en tiradas grandes, que eh, no obstante se mantienen bastante híbridos, ¿no? Entre eh, el libro de artista eh, de, de operatoria única, digamos, no lo que podríamos entender como libro objeto, libro obra de arte y el libro masivo absolutamente industrializado, no. Sofical genera estos libros, produce estos libros, publica estos libros de una manera transversal a esas dos formas no tradicionales del libro en artes. Claramente esto lleva a una complejidad que, eh, bueno, eh, vamos a ver cómo la trabajamos ¿no? dentro de este eh, seminario que va a transformarse ya ¿no? desde que empieza el mes en estas opciones ¿no? de eh, receptar, de estudiar, de aprender, mucho más relativas también a lo volumétrico de la percepción, ¿no? eh, Vamos a tratar de que estos libros eh, los podamos ir eh, abarcando, encontrando, eh, conociendo en torno a esta idea, ¿no? Que no es la de estudiarlos, que no es la de eh, llegar a conocerlos al 100% y tanto más, porque realmente tienen una enorme complejidad, pero sí, a través de las lecturas random, vamos a, a lograr seguramente, y eso estamos seguros porque lo venimos también probando en los meses anteriores, y estamos seguros de que va a funcionar así, eh, sobre todo porque eso lo, lo, lo genera aún más posible, ¿no? Eh, no sé si está bien dicho eso así, pero eh, porque... Eh, bueno, lo que vamos a intentar no, y lo que creemos que va, va a suceder es que vamos a tener una linda noción, una muy buena noción de los libros que ustedes además luego van a poder consultar eh, de, desde nuestra biblioteca si quieren ampliar, ¿no? O sea, vamos a tener la posibilidad de, te, de eh, hacer un primer acercamiento lo suficientemente eh, sustancial, ¿no? Una, un acercamiento... Eh, lindo, fuerte, y luego ustedes si quieren van a poder eh, investigar más sobre estos libros, ¿no? Estos libros que van a poder encontrar en nuestra biblioteca, entonces, como bien decía Carlos, en sus versiones originales y también en sus traducciones, ¿no? Para que puedan también entenderlos en español si no manejan el inglés o el francés, que es en la, eh, la mayoría de estos libros están en esos idiomas, ¿no? En alguno de esos idiomas o ¿no? Algunas ediciones que están en los dos idiomas. Eh, bueno, no sé qué más, Carlos, a ver si me ha faltado alguna cosita de esto. No, estamos estaremos bien. Eh, bueno, también vamos a estar atravesando estos estadios de viajes para poder también se, seguir pensando en la obra de Sofical y sobre todo a través de un viaje que, que vos hiciste en el 2022 el año sí, pasado, 2022, abril del 2022, sí. Bueno, al Centro Pompidou de Málaga, ahí vamos a estar contando con el registro fotográfico de ese viaje, y, eh, y bueno, y, y vamos a estar viendo también cómo Sofical todavía muy recientemente sigue operando y obrando y dialogando con los museos, bueno, vamos a, ent a entender cómo lo está haciendo, de qué manera, y bueno, y cómo esto también, si puede o no, generar herramientas para, para nosotros los artistas también. Claro que sí, yo creo que sí, que además también en este caso vamos a ver una de las últimas retrospectivas que se han hecho de Sofical, ¿no? De Sofical se han hecho varias retrospectivas ya, de las cuales, eh, bueno, se han hecho dos, por ejemplo, ¿no? en el centro Pompidou, eh, una en el Centro Pompidou que está en París y otra en el Centro Pompidou de Málaga, ¿no? en este caso en España, que es esta, la última que hemos podido ver y que es eh, la que mayores datos nos arroja sobre las operatorias, las formulaciones y también la programación ¿no? de Sofical en torno a este tiempo de arte ya postcontemporáneo, ¿no? Eh, es una muestra bastante controversial, es una muestra bastante interesante para analizar y es en ese sentido dentro de estos viajes de estudio que hacemos con Fundación La Bomba de Miel una linda posibilidad para eh, poder incluir dentro de este mes sofical. Estamos realmente muy contentos de haber podido visitar esta muestra y poder entonces tenerla como una referencia a la hora de eh, llevar adelante todo este trabajo, ¿no?, que vamos a estar, este, este compartir, que vamos a estar aquí viviendo durante este mes oficial. Eh, acá les compartimos una, una de las, de los textos curatoriales que están en este centro Pompidou, que, bueno, creo que este va a ser el eje como vamos a estar viajando y atravesando todo este... Eh, esta propuesta Sofical, que dice, digamos que el libro me liberó de la pared como la pared me había liberado del libro. Cada uno me ofrece una libertad que el otro no me da. Dos individualidades unidas. La exposición no es la copia del libro, ni el libro es la copia de la exposición. Bueno, interesante, ¿no? Interesante como punto de partida. Y también para pensar en este caso, ¿no? Este viaje de estudio, esto que vamos a estar haciendo juntos, seguramente que en eh, formato RAID, ¿no? Vamos a estar tratando de entrar en un trance, ¿no? De viajar juntos a través de, eh, bueno, distintos tipos de random y de distintos tipos de búsquedas, ¿no? Sobre los materiales que hemos eh, podido generar en la misma muestra, pero también sobre distintas cosas que van a ir surgiendo, ¿no? como eh, seguramente reflexiones en torno a estos textos, ¿no? eh, Hay algo que también es muy interesante sobre la idea del viaje eh, de estudio, ¿no? Eh, para el caso de la obra de Sofical, que es cómo se mueve migrante, ¿no? Cómo se mueve eh, ese proceso de exposiciones que se dan en todo el mundo de ciertas cosas que... Eh, cuando las vemos ¿no? a las mismas planteadas en libros, parecería casi absurdo eh, volver a, como dice ella, la pared, ¿no? volver a hacer una muestra, una exposición. Parecería absurdo, doblemente, triplemente absurdo, incluso hacerlas una y otra vez en distintos lugares del mundo. ¿no? Bueno, vamos a estar estudiando todo esto. Este viaje nos ha permitido ver, esta exposición que muy críticamente también se mete con esta cuestión así es que eh, eh, bueno va a ser interesante no va a ser creo que yo creo yo que muy con eh, mucho potencial lo que vamos a poder vivir y compartir en este viaje de estudio que vamos a hacer eh, en torno a este obra de sofocales expuesto en el Pompidou de Málaga y sobre todo también creo que va a ser muy rico no va a ser muy nutritivo eh, para que podamos eh, pensar todo lo que se venga luego, ¿no?, de atravesar toda esta atmósfera sofical en torno a esto que estamos ya denominando, ¿no?, como actividad, profesión y tanto más, ¿no?, que en, en, de cierta manera lo estamos ya nombrando, ¿no?, en estos días, sobre todo hemos... Eh, Puntualizado, focalizado y hemos reforzado ¿no? la idea de programadores en arte, ¿no? artistas programadores en arte. Creo que eso, Fical, y el análisis que vamos a hacer, que vamos a hacer ¿no? de esta exposición eh, retrospectiva pequeña, ¿no? porque es una, una pequeña retrospectiva en el Pompidú de Málaga, nos va a ayudar mucho para poder comprender y proyectar todo eso, tanto para nosotros como en el ámbito de la Escuela para Transartistas de la Bomba de Bueno, acá les presentamos otra de las propuestas que, que, que es novedosa, porque no hemos todavía no habíamos trabajado con el archivo de la fundación, que es otro de los reservorios que, de, con los cuales inició la fundación, que fueron el archivo, la biblioteca, y se me fue el otro, si es que... Eh, también, bueno, ahora en la colección que también la... le hemos... La hemos eh, incluido, ¿no? Pero eh, archivo, biblioteca y eh, bueno, a mí también, no sé si había algo más. No, creo que con eso estábamos. Bueno, que ah, bueno, y todos estos viajes, el archivo de los viajes, digamos, que nos vamos compartiendo. Claro, eh, claro y los viajes, y los a medida que van surgiendo. Eh, y bueno, que la verdad es que estamos muy muy felices de iniciar con este archivo, de poder empezar a compartirlo, porque, porque bueno, no solo contiene la obra de muchísimos artistas que, que vos has ido con el tiempo, este, este archivo lo construiste vos, a través de, bueno, de, todo tu, de todo tu ejercicio como artista, y lo has ido construyendo a partir de artistas que, que, bueno, que vos has considerado importantes, y que fuiste conservando eh, datos que hicieron toda una historia, y sobre todo una historia del, del arte en Córdoba. Pero a la vez, este arte de Córdoba, también muy conectado a nivel internacional, por distintas razones, como por y de que encontramos algunos datos en todo ese archivo acerca de Sofical. Y bueno, ¿y cómo Sofía es percibida o fue percibida por diversos artistas? Y, ¿Y qué tipo de vínculos se fueron generando también, no? Sí, y que vamos a poder ¿no? empezar a trabajar porque hay mucho aquí, ¿no?, que, que se abre con esto, ¿no? Eh, y que, bueno, veremos también cómo entre todes, ¿no? en comunidad, de manera diversa, empezamos a eh, deconstruir este archivo tan eh, rico, ¿no? tan nutritivo, también vale volver a decirlo así, que, que tenemos en la bomba de miel, y que en relación a esto que decías de Sofical, eh, son varias las cosas que aparecieron, ¿no? ahora buscando, hoy encontré algunas otras cosas también, eh, hay varias cosas que vamos a poder utilizar eh, para poder dar comienzo no a este trabajo de revisión sobre ciertas cosas que sobre ciertas cuestiones sobre ciertos elementos sobre ciertos sobre ciertas piezas no que eh, nos van a servir para seguir expandiendo también la noción de esta cuestión de la trascendencia no también esta cuestión de eh, cómo eh, poder encarar, ¿no? Cómo poder eh, meternos con el asunto de esto que, bueno, hemos estado viendo estos días en relación a la eh, obsolescencia programada. Sí, y que también y contarles que este archivo es como si fuera eh, un boca en boca, ¿no? Es, es un archivo construido de, también de, de, de vínculos muy amorosos, ¿no? Por amistad, por, por admiración, por, eh, no sé, por algunas cosas que son como pequeños llamadores de, de situaciones que como pequeños fragmentos mínimos que permiten entender también un arte más diverso, más ampliado, distintas maneras, eh, de, de, de transitar como artistas. Y por eso, no, no, vamos a ver cómo, esto me encanta que voy a volver a rescatar lo que dijiste, vamos a manera co-creativa y colectiva, ver cómo vamos a trabajar este archivo. En, eh, y como primera propuesta, porque las, en las residencias anteriores ya habíamos viajado virtualmente, y, y, bueno, junto a un montón de residentes pudimos entender cómo viajar virtualmente, cómo se hace, qué implica, cómo entrar en un trance colectivo, qué significa. Con la biblioteca nos pasó lo mismo, empezamos a entender este concepto de poslecturas, cómo navegamos virtualmente con los libros, y cómo podemos ir compartiendo experiencias de lectura de manera virtual. Bueno, nos toca este gran desafío con el archivo, así que, bueno, estamos muy... Eh, muy ansiosos por empezar este trabajo. Sí, muy entusiasmados, ¿no? Porque para nosotros también este trabajo con el archivo eh, implica, bueno, una posición ¿no? ideológica eh, en relación a la memoria, que es algo que también creo va a aparecer aquí y que está bueno, ¿no? Que esté en relación a Sofical que es alguien que trabaja muy concretamente con el tema de la memoria, ¿no? Eh, por supuesto que siempre las cosas se van dando dentro de Fundación La Bomba de Miel a partir de una guía que va más allá de nosotros, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, es que confiamos de que esto está apareciendo en el momento justo, ¿no? Creo que el tema del archivo lo hemos... Eh, Despuntado con Warhol, sobre todo ¿no? en el análisis de sus cápsulas de tiempo, que hicimos varios eh, meets, ¿no? Donde apareció constantemente dentro de el mes Warhol, eh, bueno, discusiones, charlas, comentarios, eh, no sé, reflexiones y muchísimas cosas más acerca de esto que es las cápsulas de tiempo, el archivo de Andy Warhol, ¿no? Eh, y ahora, bueno, también eso nos ha dado pie a, a meternos, ¿no?, ya de lleno con nuestro propio archivo y hacerlo en, dentro de este mes Sofical me parece que es extremadamente oportuno, ¿no? Me parece que está eh, sumamente bien y que nos va a servir, además, Sofical como un lindo eh, margen, como una linda medida de lo posible para poder, eh, bueno, juntes, ¿no?, así como decíamos, empezar a ver qué hacemos con este archivo y cómo nos servimos de él para que nos sirva en torno a herramientas que nos ayude a llevar mejor y con mayor bienestar nuestra manera de ser transartistas. Bueno, también vamos a estar, uy, se me fue, <coughs> compartiendo estos estadios de transición que les mencionábamos anteriormente que vamos a estar iniciando esto, todo este host Sofical con, eh, con una residencia cortita, que la vamos a estar haciendo nosotros dos, pero que va a estar compartida y pública eh, a través de nuestros encuentros en vivo eh, en YouTube. Y que es, eh, bueno, este spam Sofical que continúa de la spam Andy Warhol, donde empezamos a cuestionarnos y a tratar de entender Cómo circulan los transartistas en los sistemas del arte. Y empiezan a aparecer nociones como el outsider, insider, el ampersand, el incluso de los sistemas, donde los, ar los trans artistas, por lo general, están entrando y saliendo en los sistemas más establecidos, y que a partir de esa dinámica es desde donde van pensando y co-creando para después hackear eh, los sistemas. Así que a partir de este, de este spam vamos a estar tratando de sacar eh, más herramientas para la circulación de los artistas eh, de la Escuela de la Bomba de miel Sí, y de todo lo que vaya desprendiéndose de ahí, ¿no? Eh, creo que, que va a ser muy importante este spam, este estadio, porque además también nos va a permitir darle un un cierre y una forma transitiva, justamente, a lo que Warhol nos dejó como, como eh, relevo, ¿no? O como cosa a relevar eh, después del de mes Warhol que vivimos en, en diciembre del 2022, ¿no? Noviembre-diciembre. Creo que este spam nos va a traer mucha claridad sobre muchas cosas que han quedado todavía eh, con Warhol un poco difusas, si bien creo que en el spam Warhol hicimos muy bien foco en, algunas, en algunos asuntos, ¿no? eh, creo que este spam social va a traernos todavía un poco más de foco sobre algunas otras cuestiones que en el momento en que lo planteamos en el spam Warhol eh, fueron bastante fuertes, ¿no? bastante, eh, incluso diría yo que controversiales, ¿no? Se armó hay este, algunos ámbitos ¿no? de pensamiento eh, que, bueno, nos llevaron a, a lugares realmente complejos, ¿no? Este spam sofical creo que va a venir a ayudarnos a terminar de cerrar todo eso, a abrir la propuesta de atmósfera sofical y nos va a permitir también ser una base para poder entender entonces, como bien decías vos también, el... el Último ámbito de transición que va a ser entre Sofical y Marcel Duchamp, el hacker. Tal cual. Eh, bueno, también esto de que me parece que surge como una cosa transversal a todas las propuestas que a Sofical la entendemos como una transartista o la vamos a percibir de manera transversal como una transartista. Vamos a tomar y rescatar algo, aquellas cuestiones que tengan que ver con este perfil de artista. Así que, y bueno, y este spam vamos a estar tratando de investigar en torno, en torno a eso. Pobre Fabio, te tenemos en una noche. ¿Qué hora es, allá? Acá estoy en la noche fría. Bueno, contarles que estamos, eh, Carlos está en, el, en la tarde, en, el, en la me media tarde, ¿no? ¿Qué hora es ahí? Las dos de la tarde. Las 2 de la tarde, bueno, en el casi en el mediodía, un poquito más del mediodía, en pleno calor, ¿no? pleno verano de Córdoba en Argentina, y yo estoy aquí que son las siete de la tarde, en pleno invierno, en pleno frío, de Atenas en Grecia. Así que estamos este, con todos estos desfasajes que, bueno, por supuesto, nos ayudan y nos nutren a muchas cosas, pero que también hacen este, de, del color, ¿no?, de estos, de estos vivos y que vamos a estar encontrando, tratando de encontrar la medida de lo posible para nosotros, porque estamos entre las 6 de la mañana en Argentina, bueno, ahora tu, tu tarde-noche, bueno, ya veremos, y bueno, va a ser un desafío también en la residencia, encontrar los horarios y la, las posibilidades para que todos podamos participar. Bueno, esta es la segunda sí, modificación. Que, perdón, sí. perdón, que agrego ahí, ¿no? Que ya lo hemos vivido con la residencia también, eh, José, net, hicimos, en, el, en torno a la documenta de Kassel, ¿no? Eh, también hemos vivido ya estos desfasajes eh, de espacio-tiempo, ¿no? De geografías, de horarios, de noche-día, de climas. Eh, bueno, hemos estado viviendo y compartiendo con incluso artistas que no estaban en, en los mismos países, ¿no? Eh, así que, bueno, este Hosted Net llega con ese antecedente y yo creo que va a ser más que más que posibilitador, ¿no? Creo que vamos a tener una experiencia hermosísima. Bueno, este es nuestro segundo estadio de transición, que es cuando ya vamos a estar finalizando el mes y volviendo a, a y acercándonos a tu Duchamp en este, en esta, ¿cómo se llama?, en este gráfico de atmósferas que, que, el que, venimos, que nos sirve de guía para transitar las distintas atmósferas. Y bueno, es este estadio de Hacker Sofical, donde vamos a estar entendiendo e investigando eh, cómo Sofical se inscribe en, eh, en el arte. Que esta palabra es muy, muy linda, esto de inscribir, porque generalmente estábamos hablando de incidir, que, que tiene que ver con, con la noción de tra poder transformar o de poder generar un cambio. Bueno, inscribir, eh, me parece que también es una forma para generar un cambio y de transformar, pero de manera poética relacionada con la escritura, ¿no? También cómo escribimos eh, nuestra trascendencia y cómo esto genera poética también para, para, para el mundo. Eh, creo que inscribir va a ser la clave, ¿no? Va a ser la clave para todo este meso fiscal. En el hacker, como bien decís, me parece que va a ser la instancia donde vamos a terminar de darle la forma eh, en algo que me parece, también percibo, nos va a ser fundamental para eh, la escuela, ¿no? Para nuestra escuela de transartistas, ¿no? Nuestra escuela virtual para transartistas, la bomba de miedo. Como bien decías vos, a la estamos ya percibiendo como una transartista eh, la vamos a estar trabajando como una transartista y vamos a estar también haciendo foco, eh, buscando claridad, buscando herramientas para transartistas a partir de sus maneras de obrar, de operar, de formular y de programar, ¿no? eh, En este hacker creo que vamos a encontrar también en eh, la unión con eh, Marcel Duchamp, eh, un eh, buen punto de expansión sobre la posibilidad de eh, revertir lo negativo que por lo general tiene el hecho de ser transartista para los mercados o con los mercados, los sistemas de arte más establecidos, ¿no? lo hegemónico del arte, Creo que vamos a poder darle una muy buena vuelta eh, en ese sentido, ¿no? Vamos a poder revertir eso negativo en positivo, ¿no? Creo que eh, también se va a tratar el hacker de ese tipo de hackeo dentro de nuestro mismo proceso de investigación, de reflexiones, de percepciones en estas propuestas MES. Esperemos que así sea. Eh, bueno, y, y después de atravesar todas estas experiencias, como siempre, tratamos de co-crear con ustedes herramientas que nos permitan a todos seguir eh, siendo artistas, haciendo arte y tantas otras cosas. Eh, bueno, por lo general estamos at eh, atravesando o generando ocho herramientas por artista pero que, bueno, que se han ido complejizando y que, y que bueno, que ya empieza a ser, eh, empieza a tener cada, estas herramientas se sumergen en, la, en las herramientas que utilizan estos distintos artistas, entonces tenemos herramientas en torno a voice, en torno a Warhol, en torno a Duchamp, y ahora vamos a estar tratando de crear las artistas en torno a sofical, pero que, bueno, que se van retroalimentando y que vamos eh, volviendo a a pasar, volviendo a, a generar, eh, a partir de entender esta manera de todo el tiempo tener que estar actualizándonos eh, como, como artistas. Entonces, en esta noción de actualización constante, bueno, nos toca siempre esto de crear, producir, circular, para después hackear y volver a empezar de cero. Bueno, con la caja de herramientas nos está pasando una dinámica muy similar, donde volvemos a revisar cómo producen los artistas, cómo nos entendemos como artistas, cómo nos percibimos y hacia dónde queremos ir para transformar la, la realidad que nos toca y desde donde nos toca los artistas como misión en esta, en esta vida. Le pongo muchas fichas, ¿no? Ha puesto mucho esta caja de herramientas, porque creo que va a también cerrar, como eh, este mes Sofical está cerrando las propuestas mes, va a cerrar ¿no? con la caja general de herramientas, ¿no? Creo que hasta ahora las cajas de herramientas han sido eh, individualizadas, ¿no? En torno a cada uno de los meses que, de las cuales han aparecido, ¿no? La caja de herramientas después del mes Voice, la caja de herramientas después del mes Duchamp, la caja de herramientas después del mes Warhol, ¿no? Pero que ahora también va a ser, sin dudas, ¿no? La caja de herramientas después del de mes Sofical, pero que creo que va a abrir la posibilidad de generar una única caja de herramientas ya, ¿no? Eh, es algo de lo que le ha apuesto mucho, como esto eh, que estás diciendo y que estás eh, subrayando no en torno a que nos sirvan como posibilidades de hacer mejor nuestro trabajo, de enfrentarnos mejor a nuestros ámbitos de profesión y como transartistas también poder llevar mejor esto de la vida y el arte en torno a un entrar y salir un manejarnos con libertad y, no obstante, también eh, tener éxito y eh, generarnos una buena posición dentro de los sistemas y los mercados. ¿no? Me parece que estas herramientas van a venir entonces a, a darle este cierre a todo este proceso de búsqueda de herramientas y que van a sumarse de, de manera individualizada como la caja de herramientas de Sofical, desde el, el mes Sofical, pero que también van a permitir ya esa eh, complejidad de todas las herramientas juntas funcionando como una única caja de herramientas. Bueno, y esto nos va a llevar al último estadio, la última propuesta, que es esta invitación, que, que bueno, donde analizamos lo ocurrido en el mes, y desde ahí, como decía Fabio recién, vamos construyendo esta escuela de arte virtual, y que bueno, que nos va a llevar, a, a, al terminar este ciclo, vamos a volver al núcleo de los ciclos, que es el de Joseph Poiss, donde, bueno, nos tomaremos un mes para empezar a decantar todo lo que las propuestas, todo lo vivido en este programa mes, y, y todo lo que nos han ido compartiendo para, para, esperamos, poder lanzar la escuela el 12 de mayo de este año. Así que, bueno, eso es lo que nos tiene más, Esto, este va a ser como un mes trampolín, y ya muy cerquita de, de bueno, ya de empezar a ver con más certeza... ¿De qué se trata esto de la Escuela Virtual para Transartistas? Es muy linda esta parte de la expansión generativa, va a ser muy buena, es algo muy positivo y que en este mes, creo yo, eh, bueno, nos va a traer, ¿no? una posibilidad enorme que es esto justamente que estás eh, también, eh, bueno, eh, poniéndonos en, en, en valor sobre muchas otras cosas que van a empezar a ser, ahora sí, ¿no? Eh, centro de nuestro trabajo en Fundación La Bomba de Miel, que es la escuela. Eh, hay algo que también es interesante y que me gustaría poder agregar, que es el hecho de que esto no significa que no vamos a volver eh, sobre estos meses, ¿no? Hay muchas personas que nos preguntaron si vamos a repetir, ¿no? En algún momento el mes eh, Boyce, el mes eh, Duchamp, el mes Warhol, y ahora eh, si repetiremos en algún momento este mes que vamos a llevar adelante, que es el Sofical. Pues claramente sí, lo que pasa que, bueno, todavía tenemos que ver cómo eso se va a dar dentro de la escuela, qué lugar va a tomar todo este proceso también, ¿no? De compartir, de percibir y de sobre todo ir eh, en esto no generativo, generando entre todos dentro de nuestra comunidad de la bomba de miel estos conocimientos, estas contenciones, estas herramientas, eh, bueno, tantas cosas, ¿no? Tantas, tantas cosas. Eh, entonces bueno un poco esto no decir eh, ahora va a ser el momento también en que se se, se dé un crecimiento generativo de todo esto que hemos estado trabajando de una manera muy embrional no de algún modo también eh, en torno no a, a un año que ha sido el año 2022 perdón y va a ser este comienzo del 2023, en torno a una eh, serie de propuestas que han estado contenidas por un formato experimental, ¿no? por un formato de laboratorio. Esta expansión generativa va a venir a llevar ese laboratorio ya en sus pruebas ¿no? a otro estadio, a un nuevo estadio que va a ser este de la Escuela para Transartistas La Bomba de Mía. Así será, Fabio. Bueno, ¿cómo venís vos? Te, te veo muerto de frío. ¿Querés, eh, ¿Querés que continuemos contando sobre los libros? Eh, así bien cortito, a tu manera, síntesis, o lo dejamos para otro, otro encuentro. No, yo vengo bien, eh, Vengo bien. No, no, no estoy muerto de frío. Hace frío, pero estoy bien. Eh, <risa> ha llegado un momento en el que ya me he acostumbrado. Eh, finalmente, que también les cuento, ¿no? Para que no se, este, no se, no, no, no se pongan mal por mi frío, que me gusta el frío, estoy bien, estoy bien. Pero eh, igual creo que dejaría los libros para, para poder hacer un, una revisión específica, ¿no? Tal vez la presentación eh, concreta del de, hecho de las post lecturas. Porque me parece ahora que lo hemos estado conversando ya, ¿no? Que hemos estado hablando un poco sobre los libros, que, bueno, va a dar para no solamente presentar eh, de una manera muy corta, pequeña, no cada uno de los libros, sino también para hablar un poquito eh, acerca de cuál va a ser este eh, modo tan transversal de los libros de Sofical de aparecer dentro de esta eh, propuesta MES, ¿no? Me gustaría que... que por ahí hagamos algo específicamente sobre eso, porque hoy, ¿no?, en esto que hemos estado conversando, me doy cuenta también de cuánta particularidad va a llevar esta vez el asunto libros, ¿no?, dentro de esta propuesta MES. Dale, me parece buenísimo. Entonces, bueno, para cerrar esto de las propuestas, contarles que esto, toda esta información la vamos a estar compartiendo desde Instagram para que se puedan ir escribiendo eh, va a haber un formulario que, que para que ustedes puedan bueno para que lo podamos conocer y ya los empecemos a a, a compartir los libros a, bueno y a empezar a poder programar y planificar los encuentros que tengamos y, y que bueno que nos y ya se puedan ir anotando y podamos ir estando ya Conociéndolos y poder bueno, eh, <ríe> ya empezando esta residencia virtual. La semana que viene vamos a estar residiendo con Fabio de a modo spam. Y a partir de esa semana también haciendo presentaciones de todo el material que hay y sacando todas las dudas y consultas que tengan para el proceso de inscripción. El proceso de inscripción es muy sencillo, eh, no pedimos ningún proyecto ni, ni, ni nada así, solamente... Eh, Qué bueno que quieran participar Y bueno, los vamos a ir acompañando En esta experiencia virtual de residencia Me gusta mucho Todo lo que está pasando ya Con Sofical. Eh, me quedo con muchas ganas de hablar De muchísimas más cosas Es eh, De repente haber abierto Las compuertas de ese Deseo que teníamos de hace Muchos meses Sobre esto, no un poco lo que contábamos Al comienzo, estábamos ansiosos por empezar con Sofical. Cada una de las cosas que hemos dicho se pueden eh, abrir ¿no? a muchas cosas más. Eh, así es que si se les ocurre ¿no? eh, consultas, opiniones o lo que sea, pues así como decías también, Carlos, bienvenido desde ya. Eh, vamos a estar seguramente desde la semana que viene metiéndonos en una atmósfera que va a ser, eh, primero claramente no vamos a estar eh, terminando el spam, pero vamos a estar ya metiéndonos en una atmósfera que va a ser muy, eh, de algún modo, surrealista, ¿no? Va a ser muy experiencial, va a ser una atmósfera también eh, muy, eh, yo diría que, que, que la podemos decir relativa, ¿no? a esto que entendemos como experiencias inmersivas, ¿no? No sé si me escuchó bien ahí que justo eh, hubo un ruido, pero eh, ¿por qué digo esto? ¿por qué decimos esto? Porque también queremos invitarles a vivir este mes desde ese lugar, ¿no? Hemos venido con cada uno de los meses anteriores cada vez metiéndonos más, creo que en el mes Warhol eh, logramos ¿no? una experiencia inmersiva realmente muy, muy perceptual. ¿no? Lo hemos percibido así y hemos vivido, tanto nosotros desde aquí adentro como ustedes acompañándonos y siendo parte de todo esto, hemos vivido un mes Warhol fuerte. ¿no? Bueno, les puedo asegurar, les podemos asegurar que este mes oficial va a ser exponencialmente más fuerte aún, ¿no? Y que va a ser en este sentido muy inmersivo, porque Sofical propone para toda su obra una relación muy directa con la persona que se acerca a esa obra, a ese obra, ¿no? Propone una relación muy eh, fraternal, muy cercana, muy empática, ¿no? Entonces, eh, el hecho de estar concentrado durante un mes sobre todo este trabajo que tiene ya de por sí, ¿no? Per se, en esto de que decíamos el an per se, ¿no? El an per se, an per se an, ¿no? Eh, el y por sí mismo, y, ¿no? Esto lo tiene la, la obra de Sofical, lo tiene ella misma, ¿no? Como persona, cuando le escuchamos. A hablar en sus conferencias, en sus charlas, en sus presentaciones, cuando la vemos en, sus, eh, en los vernizaz, inauguraciones de sus muestras, ¿no? Ella tiene esta capacidad de sumergirnos dentro de algo que está por fuera de ciertos cánones o ciertas, diría yo, que uh, ciertos estereotipos del arte contemporáneo o post -contemporáneo, ¿no? Es muy particular y va a ser muy particular lo que nos va a pasar. Creo que en la residencia vamos a vivir una linda experiencia que eh, siento que va a ser intensa, ¿no? Así que, nada, invitarles con este entusiasmo a que lo hagamos posible, ¿no? A que, bueno, hagamos de esto algo que es bastante prometedor ya y que creo que nos va a venir muy bien en un montón de aspectos para como transartistas poder seguir, eh, bueno, per, evolucionando y haciendo mejor nuestras prácticas. ¿no? Así será, Fabio. Eh, bueno, eh, ya vamos a estar publicando todo y los esperamos. Les esperamos entonces, bienvenidos desde ya. Y bueno, un gusto como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias también por confiar en nosotros, ¿no? Estas propuestas cuando recién las presentamos siempre, eh, bueno, también requieren de una gran confianza de su parte y en ese sentido se los agradecemos muchísimo, ¿no? Después eh, creo que, bueno, a medida que va pasando no cada uno de los meses, a medida que va pasando cada mes, y que vamos ahondando, ¿no? Como nos pasó, por ejemplo, en el último mes con Warhol Bueno, vamos recibiendo también de ustedes, ¿no? La confirmación de esa, de, de esa primera gran confianza, ¿no? Eh, creemos que esta vez también va a ser del mismo modo Y estamos ya también con mucha, eh, con mucha energía para que así suceda ¿no? Vamos a poner todo para que así suceda Porque, bueno, queremos que sea un lindo mes Queremos que sea muy útil y también nos gustaría que, bueno, nos sirva de una muy fuerte y buena base para ya eh, comenzar en abril, eh, barra mayo, con eh, la, la puesta en práctica, ¿no? la puesta en acción, la puesta a andar de nuestra Escuela Virtual para Transartistas La Bomba de México. Bueno, no sé si, a ver... Ahí Nos vemos, estás. Fabio. Te mando, te mando un abrazo y, y mucho calor. Espero que empieces lindo el fin de semana. Gracias, muchísimas gracias. Yo les mando un poco de fresco por si es que les hace mucho calor en algún momento. Y bueno, Carlos, querida, buen comienzo. Feliz mes Sofical, para vos y para todos ustedes que están ahí. Que tengamos una hermosa experiencia. Nos estamos viendo el lunes y desde ya, bueno, este, agradecidísimos, agradecidísimas, agradecidísimes por tanto que empieza a suceder con este mes hermoso que va a ser el mes soficar. Bueno, besos, abrazos. Eh, nos estamos viendo pronto y, bueno, nada, Carlos, buen fin de semana. Buen fin de semana, Fabio.